Estamos transmitiendo Vamos a esperar a que entre gente Aquí vamos a poner los comentarios El chat en vivo gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a poner el chat ahí para que se alcance a ver. ¿Cómo están, gente? Hola, Michelle Rivas, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Priscila Hernández, hola, yo estoy bien, Priscila. ¿Y tú cómo estás? Eric, ¿cómo están, Eric? Esther, Manuel Olivares, hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué andas haciendo? Son las 3 de la tarde, Ozlak, mi hermano, ¿cómo estás Arles? Bienvenido, mi hermano Michel Rivas, fui a, la, fui a la primera, fui la primera, sí, fuiste la primera Saludos desde Sinaloa, buen audio, saludos, bien, Priscila está bien también, Qué bueno, me da mucho gusto Saludos desde Ecuador, Guayaquil, hola, saludos, bendiciones ¿Cómo están gente? Me da mucho gusto saludarlos a esta hola, hora de la tarde Iba a decir hola al mismo tiempo porque entró la reina memera, un abrazo reina memera ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo estás, Oxlack? Bien, saludos. A, ahorita que están entrando, ¿vieron la transmisión de ayer del Cubo y de Melisa? ¿Sí la vieron? Pues porque vamos a echar chisme ahorita al respecto de eso. Estoy este, con eh, cosas importantes que decirles. No me gustó la transmisión de ayer del Cubo y Melisa. Estoy bastante molesto. No, nah, no es cierto, no es cierto. No <risa> es cierto, porque luego, luego se espantan. Me la perdí, ya no la pude ver. Transmitieron en el, la transmisión del Cubo En el canal de Cubo y en el canal de Melisa Yo también me quedé dormido Pero eh, ahorita en la mañana pude ver la de Melisa Y vi cómo, cómo les fue Me parece que hoy también van a transmitir Hoy van a ir a explorar, ahora sí El día de ayer pues fue como una, una prueba Y el día de hoy me parece que sí van a ir a explorar Así que pues hoy también tenemos contenido con Melisa y con el Cubo para ver qué tal les va en esta, esta locación. Unas chisis para, para ponérmelas en el en vivo y que pues tenga más vistas. Me pueden preguntar lo que quieran. Eh, en esta transmisión me van a acompañar a abrir la caja. Son juguetes que me han mandado este, Zen Market. Ya saben que con Zen Market... Podemos pedir cualquier cosa de Japón. Hay muchos objetos en Japón que podemos pedir. Ropa, comida, juguetes, electrónicos, videojuegos. Eh, todo lo que se nos ocurra. Libros, mangas, anime, todo eso. Eh, ayer que aprendimos un poco con Billy sobre cosas japonesas. De el, el, el Yuri y el, el Hentai y cosas así. Pueden pedir lo que quieran desde Zen Market. Y se los van a mandar hasta su casa en Latinoamérica. Es súper rápido el envío, es muy, eh, muy seguro. Yo llevo ya como cuatro años utilizando Zen Market. Y bueno, me mandan cada, cada mes, me mandan una caja de estas llenas de juguetes que son los que selecciono y compro en Zen Market. Y este, pues ya tengo muchísimos, pero me sigue gustando traer cosas de estas. Entonces me pueden preguntar lo que sea mientras abrimos la caja. Y recuerden, si quieren ustedes traer cosas de Japón para regalarle algo en su cumpleaños a un niño en el día del niño, al papá, a la mamá. Pueden ir pidiendo ya sus cosas en San Market de Japón y se las mandan hasta su casa para cumpleaños, para... Eh, algún regalo de aniversario para sus novios, para sus novias, está padre, ¿no? La otra vez un amigo me pidió una capa de estas que usan el anime, yo no sé, de animes, pero ese anime de titans, no sé qué, de titanes, ¿tú sabes cuál es ese? No. Unas capas de, de ese anime de titanes, y sí se las conseguí en Zen Market. Y les gustaron muchísimo porque son igualitas a las que salen en el, en el anime. Unas capas verdes. Ustedes deben de saber cómo se llama esa, ese anime de titanes que pueden ver en Netflix. Entonces yo casi lo que consumo son juguetes Attack no Titan. Attack no Titan, ¿así se llama? Zen Market, donde tienen su cuenta. si sí, Market Les voy a dejar el link cuando termine esta transmisión. Para que le den clic y puedan entrar pueden entrar y pueden observar qué hay y demás y pueden abrirse una cuenta cuando abran su cuenta incluso les regalan 300 yenes es la mejor opción para comprar en Japón eh, nunca, nunca me ha quedado mal por eso la recomiendo así que vamos a abrir la caja eh, puedes este, darle la, la vuelta claro bueno. ¿Dale no, la dale doy, vuelta? Ah, yo le doy la vuelta. Sí, la vuelta y te o sea, no te querías ver tú, ¿verdad? No querías salir en pantalla. Ahí está ¿Ya? ya. Ok. Ya. ¿Por qué no quieres salir al cuadro? Para que tengan la intriga de quién es el tío Droy. Y ven, ah. mi foto, ¿no? ven, ven mi foto cuando comento, ¿no? <risas> Primero utilizamos una navaja. Fíjense que esto es, es una historia bien curiosa. Ahorita ya no lo puedo... Ya no lo puedo, este, zafar porque en realidad esto estaba como, como que tiene una tapita y en la tapita tenía una punta metálica que era para cortar eh, cristales y cuando lo abrías, eh, salía este cuchillito. Este objeto no lo encontramos en un Uber, ¿verdad? Sí. En un Uber, fuimos a un antro, pedimos un Uber y... Este, pensamos que se nos había caído algo, entonces el tío Droid se regresó a buscar entre los asientos. En la navaja de Brian te ponía. Y encontró esta, esta cosa encontró para abrir, para romper el vidrio y pues un, un, un puñal de estos, o sea, ¿quién, ¿quién en el Uber traía esto? Yo creo que una mujer. Yo creo se que Se le, sí. le ha de haber caído, ¿no? Sí, tal vez. Fue lo más probable. O sea, lo traían para defenderse en el Uber. Dice, la sí, bueno. olvidó el Kevin, en el Uber que tuvo. La olvidó el Kevin, sí. sí. Este, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo hable? La Kimberly, dice Jorge. La Kimberly, vamos a ver. Hoy <risa> está bueno este, sí. Oye, sí, eh. Si hables ¿eh? Otra vez no me vaya a abrir yo en vivo. <risa> A ver qué, este. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron esto? Dice el olvidó la quiera buscando a Meli y el cubo. <risa> Mira, Akira te lo voy a prestar. Kira te lo voy a prestar, eh. Por si lo ocupas. <risa> <risa> Zen Market, ahí está. Miren qué bonita este, tarjetita nos manda Zen Market. Ese es el logotipo de Zen Market. Y de verdad, de verdad, ábranse una cuenta en Zen Market. Yo sé que les va a gustar algo de Japón Y pueden hacer su primer compra eh, Checan cómo está eh, comprando en Zen Market Cosas desde Japón Es la única forma que yo sé que llegan bien desde Japón Vamos a ver qué más Tenemos que son puros monstruos, puros callos Y si tienen alguna pregunta para hacerme Háganme la pregunta que sea O voy a responder todo Durante este en vivo voy a responder todo Lo que no he respondido jamás Dice Germán, buenas tardes, saludos desde Perú. Un abrazo para Perú, miren, qué bonito me llegan mis, mis mostritos. Estos me encantan. Los callos son una cosa especial. Son como unos bebés, miren, mostritos. ¿no? Este está chido, ¿no? Sí, es sí, sí. Está padre este callo este, este no sé cómo se llama, pero es como entre una rana, ¿sabes? Me recuerda a este de los Thundercats. ¿Cómo se llama? Reptilio, reptilio se llaman de los Thundercats. ¿Cuál es tu callo favorito? Preguntan. Mi callo favorito es uno que tengo en el pie izquierdo. Okay. Ese callo me lo hice ya como hace cinco años. Hice en la playa un, un hueso de, de pescado. Me, me enterré la puntita del hueso y se me hizo un callo en el pie. Ese es el que pues más, más recuerdo. Okay. Porque fue una aventura buena, la del callo. La del callo en el pie. <risa> ya van a empezar a decir sus chistes de tío sus chistes de papá a ver denme los comentarios dice dice Jorge el cubo andaba de dog con Mel ¿Eh? cómo cómo que de dog a ver de... explíqueme cómo que el cubo andaba de dog con Mel yo me dormí temprano no vi completa la transmisión a ver cuéntenme el chisme ser Nando buenas tardes Fernando, miren, este otro me gusta mucho porque parece una, una hormiga, una hormiga monstruo con cola de dinosaurio, ¿no? Uh -huh. Ahí está bueno, está, está muy completito, no está nada eh, sucio ni nada, a pesar de que son de los años ochentas. Este es un, un muy buena figura, un callo, ¿eh? Este me gustó bastante. Esto es un callo es más reciente, de ah, los sí, años noventas. ¿Te gusta este? Sí, sí me gusta. Parece como un pez, ¿no? Sí. Sí, parece como un pez. ¿Le pueden poner ustedes nombre a estos cayus. Como yo no me lo sé, le pueden poner nombre a los cayus. ¿Este de qué, de qué cara tiene? Ja, ja, ja. Godzilla. Hola, Oslak, Saludos desde... Oye, tenemos problemas con el internet, hermano. ¿Por qué? ¿Se va? Uh -huh. Este... Ah, está en gato amarillo, ¿no? No sé, no quiero. Sí, sí no. como que se detiene, sí, sí, estar se detiene un en gato amarillo. Y si lo cambiamos, se. Se para. ¿Se para? Sí, ya me pasó, ya vi, ya apare... ah, me apareció dos veces. Pero no sé si a la gente les, les aparezca. Es el lag. A ver, díganme si les aparece el lag, gente. Ok, mientras vamos a darle, dices: ¿Qué haces con tanto juguete? Qué hago con tanto juguete? Estoy haciendo una escultura gigantesca que va a ser la escultura de callos más grande del mundo para entrar al libro del récord Guinness. Entonces los los pego, los pego así todos juntos y voy formando una escultura gigante en mi casa que va a medir aproximadamente 7 metros y va a ser las. <risa> <¿tú>? ¿En serio? El <risa> ¿no la, uh, uh, uh, no. <ríe> ¿No la he visto? El tío Droid, ¿no la he visto? Sí, tío Rose. ay! ay o, no, yo tú también te la creí. Sí. <risa> ando muy bien, Este, Pues los tengo para mi colección, y, lo, y, la, y los otros lo hago cambios, los vendo y demás, entonces eh, eh, hay algunos que nos salen, por ejemplo este no lo tengo. Dice, ¿Este? Anne, se parece muchísimo al papá dinosaurio del nene consentido de dale a mamá Ah, sí cierto, este, <risa> sí. este a Air Sinclair, R. Sinclair mm. Por ejemplo, este no lo tengo, está, está padre, está muy loco Este es como noventas Y, por ejemplo, este me lo quedo en la colección y los otros los cambio o los vendo Elena, bien chistoso que anda el tío hoy Sí, no, no, hombre, ya, sus chiste y... <ríe> ah. chistes de papá Chistes de chaborco, jaja, NTC Ozlak cámara, cámara, chistes de chaborruco Oslack, pregunta Alonso, ¿cómo enamoro a una otaku? Buena pregunta Enséñale Yuri, ayer nos enseñó este... Billy de The Mirror nos enseñó mm. los, los animes, las mangas y todo eso Muy agradable Entonces, enséñale... No, no era Yuri, ¿eh? era Yuri y otra cosa sí, es que estoy leyendo Te que... voy a decir como yo he enamorado a la mayoría de, de, de las novias que he tenido O más bien de las... Sí, de las novias que he tenido eh, La verdad, la verdad, he enamorado este, Un 70% ha sido de salir a echar una chela y ya como con unas cinco chelas ya llega el beso y ya es fácil. No se me hace difícil, en serio. Si una chica me gusta, la invito a salir y le digo, ¿qué hacemos? Y este, no sé lo que quieras, vamos a echarnos una chela. Y siempre aceptan. Y entonces ya como a la quinta chela ya les ¡ah, joder, <risa> y, y ya de ahí todo, todo fluye ya. No necesitas que, que una rosa, no necesitas que chocolates, no necesitas que aludirla con que es muy inteligente, que es muy bonita, eh, ir hasta su casa a verla. No, no necesitas nada de eso. Tú invítale una chela y... <risa> mm, ¡Qué rico! ¿Cómo es el TikTok? <risa> <Ya>. <risa> Dice... Eh, esa fue una cita, no un video de exploración Carita riendo Osla, qué chido que andes transmitiendo a esta hora Deberías de hacerlo todo el día ¿Todo el día? Alberto Ortega, Meli frencionó Al cubo Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, Eso no lo sabía, eh Pero ¿Cómo que Meli frencionó al cubo? A ver, explíquenme eso ¿Cómo eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Explíquenme Dice... ¿Y dónde están los superchats, gente? Todos están los superchats para que traiga más monitos de Japón. Hay que traer muchos monitos de Japón. Mira este monito de Japón. Qué raro, ¿no? Sí, parece la evolución de Avatar, no sé. Parece... Está raro. Está raro este, sí está rarito. A ver, cuéntame el chisme de ayer de cómo y Melissa. Porque Ahí está. yo no lo vi. Están con las figuras. Dice Vlad Daniel, ya son pareja. Ah caray Ah cabrón ¿Quién es pareja? ¿Quién es pareja? ¿Quién es pareja? ¿Quién es pareja? Y miren este otro robotcito japonés que yo no sé de qué sea Y aquí empezaron a salir los... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Manuel Olivares Al final de la transmisión le preguntaba el cubo a Melisa si estaba guapo El cubo preguntaba a Melisa que si estaba guapo él ¿eh? ¿Y qué contestó Melissa? ¿Qué contestó gente? Díganlo, ahorita yo lo leo. Hay que seguir viendo. Ay Dios, Dios, el cubo iba con todo. Yo pensé que nada será así como de amistad. No pensé que... Los si hermosos y me están engañando, porque yo creo que no pasó nada de eso. Evelyn, y la Meli diciendo que el cubo no es feo. ¡Ah! Ay, ay, ay. ¿Qué, ay. Te parece, ¿Qué te parece si hacemos otro moco con... <risa> ¿Y ahora qué hacemos gente? ¿Qué tal si qué tal si Melissa ya comienza a... a transmitir con el cubo y nos abandona? Y yo con mis juguetitos mientras aquí. <risa> <risa> yo mientras con mis juguetitos y allá <risa> Melissa y el Cubo haciendo nuevo programa. Dice Elena, al final de la transmisión se besaron. No, <risa> no en serio, uh, en serio, no manches, no, en serio voy a ver eso. O solo son mentiras de ustedes Alberto, Meli no quiso decir Si el cubo era guapo Ay, o sea, están cambiando las versiones Ya no sé ni quién creerles Miren, este está, este está bonito Este es Ultraman como para un baby uh -huh. ¿Quién tiene babies ahí Para que se lo mande hasta su casa? Pensé que era mi internet No, sí, somos nosotros, disculpen Oye, si, si cambiamos la, el internet Sí, pero no Yo, yo creo que no, porque ya, ya hubieran salido más son segundos nada más. ¿Son segundos? Son segundos. Pero yo creo son que. Molestitos, ¿no? Si me sale otro más, lo cambiamos, ¿vale? Vale, sí. Vale. Vamos a sacar estos. Ultramares. Dice Manuel Olivares: Sí, sí hay lag. Ah, bueno, pero. Ok. Dice Elena: No hagas llorar a la Kira. No Dice manche. Giancarlo. ¡Wow! Miren, este está perro. Este está muy perro. Miren, el, el cubo allá platicando con Melissa y yo con juguetes aquí. Pero está perro este Está perro, miren ese es un... Está... Baltan Alien Baltan ¿Fue indirecta? ¿Qué? Ah, no, no, no, no No, no, fue indirecta <risa> Está perro el muñeco Ah, qué que, el, yo, que perro. Yo... <risa> el muñeco está perrón Está padre ah, ah, listo Quería ver si sonaba Porque aquí tiene como que audio Dice H27 Sí, pero no tanto O sea, no está tan perro este Este, no Yo creo que se refería a la... Ah, ok, sí. Okay, okay. sí. Pensé que era mi internet. Este, Dicen, oh. Buen mono. Sí, sí. Buen mono. Este. Está el perro. el mono. Aquí este, por ejemplo, este tampoco lo tengo. Miren, está, está rarito. Es como un dinosaurio piedra. O sea, la verdad son tantos monstruos que ya los japoneses ya hacen cualquier cosa. Ya hacen monstruos así todo Ya es un monstruo. Este no lo tengo, está rarito, ¿eh? Este está rarito. El tío Oslan, dice Jonathan. ¿Andas bien? Preguntarás el Medrano. Pues no sé, no sé, depende de los chismes que ustedes me traigan. ¿Puedo estar bien? O pudiera <risa> estar mal, de acuerdo a lo que ustedes me digan. Dice, yo iba a donar para el Guinness. Ah, pues ahí está, sí. Muy buenos, Luigi. Mira, este está chido también, está súper cuidadito y todo. Me gusta este, ¿eh? Está igual lleno de cuernos. Miren. Orale. ¡Hombre! Está lleno de cuernos. Este también está lleno de cuernos. Será una... Será un mensaje subliminal que tengan tantos cuernos estos monos. sabe. Dice Chiloberto. "Ontatacho". Ontatacho Tacho? onta Tacho? En su casa está ta tachidito, tachidito. está Mira, este está padre. Este me gustó. No Oslak anda traficando piedra en los muñecos Ya me descubrieron Rayos, Miki Oh, ya nos descubrieron oh. este... Por un demonio <risa> Lo que me falta Oh, oh, creo que ya se dieron cuenta Oh, este, este es de los mejores Anda traficando piedra en los muñecos <risa> Hola, voy llegando, Chez Jetpirifix yes, Turbio dice Prime. Mire, este, aunque esté rotito y todo, es muy valioso porque no hicieron eh, más sin En México solamente hay bootlegs. Entonces, estas figuras que sí son originales japonesas, los, los buscan mucho. Ya que aquí no se vendieron más sin solamente en bootleg. Y los que hay actualmente, pues son muy modernos. Estos sí son ochenteros. Y están hechos por Bandai me parece ahora déjeme... El tener un Masinger Z La verdad es, es muy bueno Son muy cotizados los Masinger Z Aunque este está ratito de aquí uh -huh. Está en el Masinger Z Cuéntame más chismes Entonces Melissa dijo que el cubo No era feo Al contrario que era guapo <risa> Lobo solitario dice, no, mmm, nada más La chela, la vieja confiable Sí, con una chela, <risa> bueno, con unas 5 ya Sí, sí, en serio El 70% de las chicas con las que he salido Y que he tenido algún tipo de romance eh, Ha sido porque echamos chela y, y ya Será muy fácil no está por ahí Andrea este no sé lo <risa> que estoy investigando no está estoy investigando Andrea estás ahí <risa> Humberto <risa> López dice por qué tan temprano temprano. López dice por qué tan temprano Slack estamos viendo los juguetitos que me llegaron porque pues, eh, pues estaba un poco triste me siento como decaído entonces pues decidí compartir con ustedes este momento de sacar juguetitos eso me ayuda un poquito a sentirme mejor no sé por qué estaré como, como triste, como, como, como si un amigo y una amiga, no sé, no sé qué me pasa, o sea, sí. siento como un ki que se une entre un amigo y una amiga, siento un ki extraño ahí y, y puede ser que, que ese ki se una y que y que ese, y que ese, esos, esos dos ki se vayan juntos. Y, y dejemos de tener ese ki con nosotros, eso es lo que siento. Siento ese mismo ki. Tú te vas a decir, ese key? Sí, como diría este el alemán. Chilo, ¿eh? Dice Beatriz G. Saludos, Ox. Y amigo de Ox, saludos. Ajá. Este <risa> está padre, ¿eh? Así me podría disfrazar, mira. Sí. Es sí. Ese Power me parece Power Ranger. Parece Power Ranger. Dice Melissa aquí y el cubo hicieron el delicioso. No, cállense, Ay, caray. Déjenlo que. Dentro de esos monitos hay. Ay, <risa> <de> droga. <risa> ya lo saben, hombre. Sí, traficamos, traficamos por los monitos. ¿Por qué crees que son los mismos siempre? Valentín, tiene una buena pregunta. Dice, ¿qué muñeco te gustaría tener en tu colección? El cual es difícil. Supongo Uy. como que difícil de conseguir, ¿no? Se llaman. Eh... <risa> Se llaman. Se llaman. Mira, son como unos extraterrestres que hicieron en los años 60. Eh, Coloforms Coloforms No me acuerdo cómo se llaman sí. estos. que dice? ¿Alguien dice algo? Sí, dijo, ahorita te lo leo. Bueno, estos. Estos extraterrestres eran como de cada planeta. Eran como siete de cada planeta. Y están increíbles. Ahorita ya no los encuentran en ningún lado. Son unos. Unos juguetes muy, muy difíciles, pero como son extraterrestres, me gustaría tenerlos en mi colección. La verdad, esos sí son unos eh, juguetes bastante difíciles. ¿Qué, ¿Quién escribió algo raro? Ah, sí. Este... Mira, este le cortaron su manita. <risa> ah, sí. Fue bronco, yo creo. <risa> no, pero así tiene Dice, me dio risa, dice, Arcos Arquitectos. Dice, sí. Me dio risa que la Meli mide unos 60 y dice que es alta. Yo mido uno que es 70 y dicen que estoy chaparro Ah caray <ríe> no, me, no entiendo me, Melisa mide unos 60 Yo mido uno 75, uh -huh. uno 75. melissa 160 Melisa También mm. mire este muñeco Yo la verdad no sé qué sea Está bueno, pero ah, sí. mira, aquí dice Si ese monito azul lo pintas de plata Y le pones una cosita arriba Se parecerá al gigante de hierro ¿Sí sabes cuál es el gigante de hierro, no? ¿Este? Este. No, oh, yo creo que este, el otro este, ¿no? Sí, ese. ese Sí, sí, yo creo que sí, sí Se parece al gigante de hierro ¿Podría sí? ser? Sí, sí, sí Mira, sí. este es el Kamen Rider Estos son es Kamen Kunkur. Rider Para la gente que me pregunta De dónde saco estos muñecos japoneses Por medio de la plataforma Zen Market que al principio de este video les mostré o en la descripción del video les dejaré el link de Zen Market para que ustedes entren y vean todas las tiendas que, en las que pueden comprar ahí por medio de una tarjeta por medio de Paypal, por medio de Oxxo y Zen Market se los guarda hasta que ustedes paguen el envío para que lleguen hasta su casa, es súper seguro el sistema, también pueden contactarlos en Facebook o en la misma aplicación, tiene, en la misma página ahí tiene un una, un apartado para que ustedes se comuniquen con ellos y hablan en español entonces eso es lo más padre que cualquier duda que ustedes tengan les contestan en español eso es lo que me ayuda bastante a, a, a buscar piezas a pedir el servicio a tener algunas dudas y me las resuelven entonces nunca nunca he tenido problemas precisamente por eso porque te contestan en español y te y te tienen al, al tanto, ¿eh? de cualquier duda que tengan. Su dinero siempre estará seguro y sus piezas o las cosas que compren también siempre van a estar en la mejor, en la mejor, este, en los mejores, en los mejores estados. Aquí tenemos este otro, ya vamos a terminar de los, de los muñecos, ahora fueron. Ah, no, todavía, te aquí? ¿Sí, todavía, ¿todavía no tengo, tengo aquí. Todavía tengo ahí. Este está bueno, mira. Está rancor, como que acá, ¿no? Ah, no. Este es como un dinosaurio. Entonces, Melisa y el Cubo transmitieron ayer. Hoy también van a transmitir. Este, pues, gente, yo sé que muchos de ustedes eh, aprecian a Melisa, aprecian al Cubo. Este, no sé si de parte de ustedes hay un poquito de celos. Eh, nosotros no sabemos qué intenciones tenga uno ni otro. Hay que dejarlos ser felices. Yo creo que hay que apoyarlos en lo que decidan. Solamente que. Que, pues que no nos olvide. Lo único que queremos de ellos dos es que no nos olviden a, a todos nosotros que estamos con ellos, que los apreciamos y que nos permitan seguir haciendo, haciendo transmisiones. Manuel Olivares dice: Melisa no quiso contestarle. ¿Contestarle qué? ¿De qué le preguntó? Super chat. Gracias por esos 50 pesos. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias por ese super chat. Qué bueno que me andan informando para. Para yo estar al tanto de esto y este salió sin cabeza. Ah. Dice. Melissa dijo que le gustaban los morenos oscuros. ¿Los morenos oscuros? <risa> <risa> eso dijo. No sea chismoso. No sea chismoso. Yo creo que eso no dijo. Y este otro robot. Ya vamos a. a... Uy. Estos sí están altos, están grandotes. Miren qué monote. Está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Que no sé quién sea Parecen Power Rangers por esto, ¿no? Ándale Pero no, no son Power Rangers Esto es Ultraman seguramente también Están, están grandes Estas figuras, ¿eh? Uh -huh. esto es. porque son las más grandes, ¿no? Sí, están, están buenas sí, sí, este están está más grandes este. Ah, sí Voy a ver si me gustó más Sí, este está más grande Aquí en estos compartimentos es donde echamos la piedra, miren. Sí, miren. Ahí, ahí. O sea, son juguetes que mandamos llenos y nos los regresan vacíos. Estos son los compartimentos que traen para echar la piedra. Sí, claro. Y nada más, pero en tu capa y Eso es todo. Por eso tanto tráfico de monos. Por eso el tráfico de monos. Dice la quiera quiere cortarse las venas. Vlad Daniel. No, aquí tranquilo, viejo. Mira, yo voy a hacer lo posible por Por traerles, si, si, si Melissa deja de estar soltera, este no se, no se pongan tristes. Yo voy a hacer lo posible por traerles otra de mis amigas que esté soltera y que ustedes puedan cortejarla. ¿Qué, qué dijo algo? ¿Alguien dijo algo? No, no, no, todo bien. ¿En serio? Sí. <risa> y este mono está raro, este, este está todo destruido, pero tiene articulación y mira, tiene como, uh -huh. como si fuera real. Este es el último que salió, ese es el único destruido. Ay, tiene como, mira, tiene como un trajecito. Pues ahí viene otro, ahí viene la Coca. Aquí, ¿Qué? <risa> la Coca-Cola. La Coca-Cola. Ah, mire. ¿Ya ves? <risa> Tiene un cuerpo, tiene un cuerpo como. Oye, está padre esto. O sea, tiene como el esqueleto, el exoesqueleto aquí. ¿Se le puede ¿Se quitar? ¿Se, sí, se, se puede quitar? quitar? A ver. A Acá No, yo creo que no se puede, ¿eh? Sí, si no, ¿para que lo trae? si lo rompo pues por eso te digo como dice esta <risa> oye está chido esto se lo voy a quitar pero ahorita no enfrente a ustedes no <risa> es que el primero tiene que salir de la que bueno gente que hay alguna preguntita el día de hoy al rato nos vamos a ver en la rajada peludona no sé qué qué versión sea esta rajada peludona puede ser la rajada peludona Rosada, puede ser la rajada peludona, ah, díganme algún otro adjetivo calificativo, la rajada peludona picosa, la rajada peludona sangrante, cuál puede ser el, el título de esta noche para la rajada peludona gente, porque nos vamos a ver al rato. Pues ahí están los monos chinos que me llegaron de Japón ah. <risa> Bueno gente, eh, acabo de subir video a mi canal de YouTube Vayan a verlo por favor, es, son evidencias que ustedes me han mandado al Whatsapp, al correo Y a la página de Facebook, entonces están buenos esos videos Vayan a verlos, eh, son como... Le voy a poner a esa sección como noticias paranormales Porque sur, surgen casi todos los días nuevas noticias y no me alcanza para hacer un video de cada noticia entonces voy a hacer un compendio de todo lo que salga o todo lo que me manden y yo creo que constantemente voy a estarlos presentando así que se lo, los invito a que vayan a ver el, cana el canal y vean ese video y al ratito nos vemos en la rajada peludona y va a estar el iceberg mañana vamos a tener un nuevo video uno de los nuevos formatos que vamos a tener que es un iceberg el iceberg de la luna lo vamos a subir el día de mañana Así que no se lo vayan a perder Yo los quiero mucho Y pues al rato también nos vemos En la transmisión de Melissa y el Cubo Y en mi transmisión también nos vemos Así que nos vemos a ratito gente Gracias por estar acá ¿Qué me, qué me estás grabando? ¿eh? Vamos, a, <risa> vamos a grabar el set este. ok ¿Se apagó? No, no le doy ¿Dónde le corto pues? Ah, no sabes, no sabes cortarle Okay, send market. Ah, ¿no querías que te vieran, tío, Donway? ¿Por qué no querías que te vieran? Send Market. Esto fue patrocinado por Zen Market. La línea y la marca más segura de envíos de Japón a Latinoamérica. Send ¡Zen Market! <risa>